I'm buried alive Although I hope ¡Grabando! <risa> Gra ¡Grabando! ¿Qué onda, ¡Esta escena! Sí, ya. Eh, ¡Primera! ¿toma? ¡Grabando! ¡Toma uno! Toma, toma uno. <risa> bueno, aquí estamos Tony el Iván, fan eh, fansabas, tony Capilla. Sí, yo no tengo sobrenombre. No. Y no hay sobrenombre, es el auténtico. Bueno, pues nada, aquí estamos deslumbrados con el sol, pero para que quede bien la grabación, eh, vamos a hacer... bueno, ¿qué vamos a hacer? <risa> tengo una idea. ¡Ah, Bien, van bueno. a ser unos veintitantos no. Estamos por aquí cerca. Mola, lo que queramos. Cerca de la mola, ¿no? Y, pero no vamos arriba ni nada. De sí, eso. sí, sí. Sí, vamos arriba. No, no, bueno. Dios. Sí. Bueno. Pues nada, vamos a ver una cueva además, ¿no? Varias cuevas. O varias cuevas que sí, sí. lleva un pequeño frontal la y tal. Simaña. Simaña. Famosa. Vale, vale. Pues nada, vamos al lío y a ver qué sale, a ver si lo conseguimos grabar. Venga. Una vista que no veas. Es qué caída, tíos. Dios, Dios, ah, Dios tío. Tío Vamos a hacer como la última vez. Esto no está en el Monsaña, ¿eh? No, vale. no, no. Iván, no te tires. Bueno, si Acá, cosa hacer lo suyo, pero que tare no volar, ¿vale? Si Me no mía. Y Qué qué caída más. Y, sola. bueno, no hace viento hoy. ¿eh? Ahora pasaremos para ahí, ¿verdad, Tony? ¿Que vamos para allá. Sí. mira, ahí Montserrat, qué guapo, Con el mar de nubes. Qué chulo, tío. Qué chulo. Y esto es Pues de aquí abajo es bueno. Y eso de allí debe ser la Sierra del Litoral, ¿no? Pues... Eso, bueno, la del Garraf, sí, eh, sí supongo eh, ¿Garraf puede ser? Eso de allí creo yo que será el Garraf, sí ah, vamos a quedándole un poquito ¿eh? un momento, pero de relax ah, si Ha salido pues, el, el sol y tiene una carrera no. Ya hay que... Seguro, sí, sí por cinco Abre, segundos 5 kilómetros, ¿no? ¿Son? Sí, y eso cuánto, 20 minutos, ¿no? Bueno, acá... menos, ver, no depende, o menos, menos de 20 minutos. Mete... Mira por donde nos mete el colega. Mira por aquí, y ahora bajamos por aquí y vamos a ver si no nos matamos. Que llevo una mano solo y <risa> <risa> <risa> que voy con una mano y no me fío. Más que por la cámara, no por mí. metiendo entregados esto Ya me acaba de gastar la broma, Elton. Dice: Digo, hay que subir. Sí, sí, hay que subir. Le dice: No, yo, no, ya yo no es. Yo creo que si llevásemos arneses y demás, si hubiese enganches. Pues no, no sé si. A, mira, mira. Allí parece que hay una. ¿Dónde? Una pues argollita. Ahí hay algo. Es que no se aprecia, pero por al lado sí, de la piedra sí, gorda argolla. hay alguna. Yo creo que es esa. Yo creo que equipo para escalada. Claro. claro. Sí? Pues sí. cómo corriendo, ¿no? ¿Cómo que corriendo, no? Ponemos uno ahí y echamos los brazos. Pues súbete, súbete, le ponemos las manos y, y un salto para arriba. Pero, bueno, esto, pero, pero seguro, que... seguro que no hay manera de subir, si no, si seguro es... que no hay rodeo ni nada. No, no, no sé, algo no. raro. Esto es coger galerías. Sí, sí. No, no, pues no, no te metas, no te metas. Si sí, era curiosidad, pero no, no creo. Parece que esto. No, seguro no. que hay gente que se pone un poco el plan sí. libre y lo sube, pero sí. te pueden matar. Aquí te puedes hacer pupa de la web ya este cae así volas un poco no, no, ve ver, que... no, no, no, nada. yo lo decía a un amigo el otro día zapatero tu zapato él va con la bici y yo corro y aquí lo chica, mismo eh, yo no, no calo. Pues, no, <tose> no te digas pendiente pues toma pendiente chavales no querías desnivel pues toma desnivel ahí rodilla guapa rodilla rodilla cae vale, dale dale de nubes ahí, vemos el Serrat, pues debajo de ese blanco, todo nubes muy guapo allí tenemos el tibirabo y la antena aquella de comunicaciones allí están las tres eh, chimeneas aquellas de Badalona San Adrián por allí Técnica cuando no llevas palos? A la, a la... oye el otro día vi una carrera que vi uno que la subida se daba la vuelta joder mira, mira está, está grabando está grabando en directo ya sabía, ¿dónde veníamos? Ya sabía, ¿dónde veníamos? Ya Ya sabía, ¿dónde veníamos? ¿Qué tal? ¿Dónde sabías de ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal? Seguirme, seguirme. ¿verdad? Seguirme, seguirme. Bueno, pues nos hemos encontrado sí. con el colega aquí. Trabajando un poquito y entrenando, tío. El misterio, por parte de la mola, se llama, creo que se así. misterio de la mola. Pero es bestial todo en la... Bueno, es todo una boda. ¿Cómo se le llama esto, tónico? Morral del dragón. Morral del dragón. En castellano, Morral del dragón. A los suscriptores que sois internacionales. ¿No lo ves? lo ves? No sé. ¿Qué os traga? <risa> Tragué. Y en realidad venimos. Vamos a la cueva Simaña. Está un kilómetro y medio de aquí. Pues bueno, lo ponen en el cartel. <ríe> lo ponen el cartelillo aquí que había a la entrada. Y vamos, un par de compañeros aquí dándole bajada. ¿Por aquí? Bueno, aquí unos escalones Uh, se me ha ido el buf <ríe> el buf nada, <toma. ríe> no, ya está, ya lo he cogido <ríe> vale, coba simaña recorre cuatrocientos 400 metros vamos arriba a la zona oscura el Toni ya va adelante el Iván está preparando la cámara de, de cabeza para grabar, hostia está ahí. ya se oye, eco, eco y que se mete uno, ¿por ahí dentro? hostia está chulo, ¿eh? no, no. yo es que no, no coincide, tener seca vale pues ya va a subir el Iván, para va a subir para. Pues se oye eco, ¿eh? Se oye, desde aquí se oye. Ah, sacaré yo mi forma. Es que toda la piedra, que les bastante, esto tiene pues ya miles de años y la gente entrando en el lugar, pues está súper erosionado todo. Vamos, ¿aquí dentro? Sí. Ahí dentro, eh, a la, a la boca del lobo. Mira, aquí hay una... Hostia, esto no es una... ¿Es una, es una... ¿O es una trampa para algún animal? ¿Qué es eso? Oh, un medidor, ¿puede ser un medidor de algo? Sí, de humedad. O de agua, seguro, eh. Es un... Es un... Ah, es un, es un pesebre, tío. ¿En serio? Es un pesebre. Anda, es verdad. Un pesebre. Se puede escribir y todo. Anda. Pues mira, de este mes. De este De de 2016. Bueno, sí que ah, sé, es un pedrasporte. Ah, Este año. Sí, tiene era. luz y todo. Qué chulo. Dale a la luz. Nos pongo sobre ¿A la luz? Tiene, ¿tiene luz con el Yum. ¿Ah, sí? Coño. Oh, <risa> hostia, cómo mola <risa> me no da ¿Cómo luz? mola? <risa> ¡Qué chulo! No, ahora está... Adelante, espera. Tenemos de nuevo no sé no, que si no se ve... foto? Ahora, ¿qué que vamos a el... ver? ¡Qué chulo! <risa> es que esto patina... ¡Qué flipas! Si es que... tú, ¡Ostras bombas no tienen la madre! ¡No me he ido a la Hay que comprar otras. Claro, hay que comprarlas acá, casa. Las claro. la noixas. Las tropipas. Cuidado con la cabeza. Uy, aquí hay bastante. Ah, pero por esta forma. Sí. Bueno, espérate, ¿se puede pasar por ahí? Sí. A ver, Ángel, si puedo grabar esto. Sí, estoy grabando ahora mismo. ¿Qué, ¿Qué grabo? Ves? Ah, esto. esto qué coño? <risa> <risa> Parece ahí uno. Yo qué ¿Sí? sé, tío, algo feo. A ver. por allá nomás, Ahí, ahí, a la izquierda. Bueno, aquí por aquí un poquito se acaba un poquito la no, historia. Complicado por aquí, es complicado. Sí. Me casi. Sí. Ah, media vuelta. Sí, porque ahí ya son muy agachados sí. y nos vamos a mojar. Si, si fuéramos dispuestos a mojarnos, pues sí... sí aquí pero... Tiene cobota, asco. Sí, sí, sí. Basta. Pues nada, pues... Aquí nos vamos a dar la vuelta. Los estos. Sí, sí. Y ya está. Bueno, pues... Eh, moncau, moncau. Que no había grabado. Vamos a estar ahí arriba. Y ya está. Vamos a dejarnos caer con cuidado. Todo... un poquito inclinado resbala y resbaladizo. Camas de ferro también está muy Camas de ferro. Chacau, ¿no? Hacen la Bisaura. No hacen la Bisaura. Estamos haciendo la programación de las canarias. Podríamos hacer la Montserrat Paredes, ¿no? Son 63,600. Y es en mayo, ¿no? La han cambiado, no, es que no es en mayo, este Ay, año ya, no. es en octubre. En octubre, sí, sí, octubre. Era primera semana de mayo, segundo domingo de mayo, pero la han cambiado a octubre. No. Pues 63 con 1.600 es poquito. 1.900. ¿no? Bueno, porque ahí estará poquito. Bueno, es, poquito. es asequible. Sí, sí. Claro, pero en octubre hay muchas carreras. ¿eh? No, pero es rápida, es rápida. Menos hipoteca. 15 días? Yo en octubre estaré todavía no, recuperando es de UTMB. Mal. No, todavía no, ya no. No, porque es en septiembre, septiembre, octubre, es sí, bueno. Bueno, eh, eh, maratones hay unas cuantas. Vamos a dejar aquí el vídeo porque si no vas a estar aquí aburrido mientras nosotros miramos las carreras. Así que nada, eh, dejamos aquí la salida de hoy y ya está, nos despedimos. Eh, un saludo Iván, Tony. Eh, hasta la próxima, hemos estado 4 horas 10 o 4 horas 15. 4 horas 15, más o menos. horas 15, ¿vale? Un pues saludo Sí sí chulo chulo sí ha estado esto hemos tenido de todo y ha habido subidas andadito fuerte está bien venga